Y haz de cuenta que el momento de comprar en Grab Foods, que es Uber Eats, para de aquí, pues te dice que te lo, te lo, lo puedes lo puedes agrandar. Pero no te dice que, que, que agrandar. Entonces me te... en un litro de coca. Me lleva la cajada. Ahora estoy decepcionado de la vida. Hablemos de prensas francesas. Hoy en la mañana estaba platicando con la familia y empezamos a platicar sobre prensas francesas. Yo soy una persona fan del café. Realmente fan del café. Te digo, por ejemplo, el día de hoy me tomé el equivalente a dos jarras de estas. Real. Hice un video de nueve minutos en donde hablaba de café. Obviamente no te lo voy a enseñar porque está aburridísimo. Básicamente se centró en esto. El secreto es que tú puedes retirar el filtro. Es muy normal romper el filtro. El filtro pues en algún punto se va a echar a perder y va a tener que cambiarlo. Y aquí es donde sucede la magia. Le quito la tapa de arriba, le quito la tapa de abajo y me queda el filtro. Y bueno, también hablé de un café. Una amiga que vino de Panamá me regaló esto. Se llama Café Amistad. Creo que me lo dio para reforzar nuestra friendship. Por cierto, gracias Amanda. Me encantó el café. Me ayuda un chorro porque el café de Filipinas no me gusta. Gracias. Chequen, vine rápido. Aquí, uh, este rollo y está chino de Así como va saliendo la gente dejan entrar porque no puede haber no se puede superar el número de personas entonces esa persona es como la policía aquí entonces están afuera checándote si traes permisos si traes o sea si eres la persona del permiso están constantemente limpiando se está poniendo todo cada vez más cada vez le están echando más ganas a todo eso y esto es lo que estamos Ok, botellitas, pero, híjole, está en cara la botellita. Madre Este momento, compadre, se llama felicidad. Mm, chécate nomás. Amigos, yo siempre me he considerado una persona muy sucia para cocinar, pero neta, este es otro nivel. Creo que veas la sa, el aceite salto. Todas partes, todo está lleno de aceite Y agregando hicimos una salsita Pues ya tenía todo este tiradero Dije, bueno, pues vamos a tatemar un poquito de cebolla Un poquito de tomate Y piqué unos chilitos que son famosos aquí en Filipinas Son este chilito de aquí Que se ve bien, bien picante Y sí es, poquito pero es muy rico, entonces por ejemplo Piqué uno así chiquito en pedacitos Como podrás ver ahí se alcanza a ver Y todo lo molcajeteé porque no tengo licuadora Entonces mexicanos me Haciendo mexicanadas Tomé esta botella vacía De Heinz Que siempre ha sido como mi molcajete estos días Como podrás ver ya está Está asquerosa, obviamente la voy a tirar Pero ya no tiene nada, ya, esta catsup que ves aquí Es imposible que salga porque es de las Normales de Heinz de toda la vida Estas botellas son hermosas pero es pésima, o sea, para que el último salga es imposible prácticamente. Entonces aquí está el resultado y la salsita, híjole. No manches, la carne con esto va a ser delicioso. La carne la cociné para mañana, va a ser para mañana y pasado mañana, eh, sábado y domingo, porque hoy es viernes y hoy no se come carne. Entonces por esa razón no voy a comer ahorita la carne eh, ya, Yo ya me pedí Wendy's como pudiste haber visto hace poquito Pero decidí hacer la carne una vez porque ya estaba como haciéndose negrita y no va tan padre Si ves aquí hay unos post-its Lo que estoy intentando hacer es programar los siguientes dos meses Porque últimamente he estado haciendo objetivos diarios y está bien, o sea he llegado a, hacer, a lograr cosas pero siento que como no hay un objetivo a largo plazo no me, o sea no puedo enfocarme bien y ahorita no puedo sacar objetivos a, a largo plazo, tan largo plazo como de que un año porque ahorita con lo de la coronavirus una incertidumbre, estoy en otro país no sé si voy a quedarme hasta lo planeado que es agosto entonces yo sé que en los próximos dos meses aquí voy a estar, entonces tomando en cuenta que posiblemente el coronavirus no desaparezca en los siguientes dos meses, pues todo es, todas esas estrategias se pueden hacer desde casa. Esperemos que todo funcione y les aviso cuando acabe de limpiar. Ya quedó limpio. Hasta mañana.